Ya, ahora por fin vamos hacia la tumba que de el primer emperador de la dinastía Ming, Chun, bueno no no me quiero equivocar con el nombre y que fue enterrado en 1398. Lo importante de esta tumba fue que inició el estándar de las otras tumbas que siguieron en las dinastías Ming y Qing. O sea, después todas las tumbas que hicieron después siguieron el sistema de esta, que es como la casita y otro otro pasillo y otro pasillo y otro pasillo, hasta llegar a la tumba al final, al fondo. Así que ahí vemos como hay una pagoda por ahí, ahí al fondo se ve dónde está la tumba, vamos a ir caminando para allá y ver qué hay. Pero por ahí al lado hay tagodas, hay como un bosquecito y esto todo, viste, todo el camino de guardianes y había una puerta también que era la, la puerta que era como el traspaso del mundo terrenal al, a la otra vida para llegar recién a la casa del emperador, a la tumba donde iba a residir en su otra vida. Así que hacia allá nos dirigimos.